Persona que dice. Buenas noches gente, ¿cómo están? Creo que está de más en Hacer presentación el día de hoy Pero sin embargo vamos a esperar que venga gente Que vayan compartiendo ¿Puedes compartir mi bala por favor? Ya estoy compartiendo Porque la bala si no compartes 150 150 sí. 150, ¿son 150? Voy a compartir 11 personas, ¿qué pedo? ¿Están en tu canal bala o qué? estamos en vivo sí pero no no, no haciendo, we. no chingas mm -hmm. me veo pero bien bonito en este teléfono eh es tiene un filtro o algo así eh, no es, es iPhone yo creo por eso el iPhone me veo bonito tiene a, a, a... por eso por eso de hecho cuando se transmite ¿Ah? es recomendado que se transmita con iPhone o sea para las exploraciones porque suena mejor tiene Agarra la calidad del iPhone completa en YouTube, no sé si tenga un convenio, o nada de O sea, ¿así naturalmente estoy de bonito? No, wey, hace paro. Wey. Ah, ¿sí hace sí, paro? Yo veo, no mames. Ah, no, no, no, no. <risa> <risa> <Ven, risa> ¿Te hace paro entonces? Hola, diabla ¿cómo están? Buenas noches, no sé si se escuche bien. Hola, hola. Espero que se esté escuchando eh, bien esto. ¿No tiene control esa volante esto, hola? Sí, pero me mi fallando. Wey. Sí, ya sí, hay que cambiarlo ¿no, hola? ¿Una camioneta? Porfaz. Yo digo que una camioneta en corto. Gente, va a ir a compartir. Quería exploración. Amazon publicidad. Yo quería un caballo, ¿sabes? Jonathan Salinas, te mando un, be un besote. Gracias por tu oración. No se puede explorar hoy, gente. Está lloviendo. <risa> lloviendo. Eh, no se me se ve así de bien, dice. Eso ya depende mucho de la calidad de... Del internet no depende mucho de nosotros. Y obviamente, celular y carga de internet. No, ah, me caray. Es... La playera, wey. No, no, no va No, va. no que se la ponga, ¿no? O sea, huevo. Debe estar org orgulloso. Es que fue una putista, ¿no? No fue una putista. Ah, <risa> Oye, pero <risa> sí estuvimos bombardeando el rancho, ¿no? O sea, estuvo muy Pues claro, porque desde el minuto 30 hubo una expulsión. Pero ahora, pues, y era roja directa. Sí, o sea, sí, sí. O sea, No hay nada que hacer. No ahí hay wey. nada que hacer, claro. Y el gol fue un gol legítimo. Golazo. Golazo, güey. Justo cuando nos fuimos dos minutos. Bolazo, golazo, golazo, güey. Leticia, te mando un besote. Fuiste al estadio, Comín. Simón, ahí estuvimos. Eh, nos agarró la lluvia. De hecho, antes de que les presenta a nuestro invitado, la neta no necesita ni siquiera que lo nombremos, ¿verdad? él ya, ya creo que todo el mundo... Conoce YouTube por ese señor. Pero, sin embargo, quiero contar una historia antes de comenzar. Muta madre, vamos a empezar mal. <ríe> no, hombre. Tengo... Planeamos esto de ir a, a ver a la América. Como tres días antes, ¿no? Ustedes ya, ya lo habían planeado. Lía gracias por tu ocasión. Sí, porque me iba, yo me quedé a Ciudad de México porque jugaba... En, en América, América. Okay. Yo el sábado pensé que jugaba acá, pero el hijo de puta se fue a jugar a otro lado. Uh -huh. Monique. Yo no sabía que le ibas a la América. Te mando Hermano, los blancos le vamos a la América. ¿No sabías eso? Va, oh, bueno. Dicen, dicen. <risa> bueno. sí, sí, sí, sí, sí. Yo quién ser. sabe qué hago ahí. Sí, puede ser, sí puede ser. Pero bueno, eh, entonces, compré los boletos apenas hoy. Hoy compré los boletos. Fuimos a comprar playeras. Porque a mí no, esa, no me gusta esos de... Ah, la compré. Llévele, fome, el 50 baros. <risa> sí, de, pues claro. están chidas, güey. O sea, no, estos no son de 50 baros, Estos son ah, los originales. Ah, perdón. Wey. No me gusta eso de los puestecitos. Pero bueno. Yo también traigo la mía. ¿Esa ese es original? Igual? Es o sea, la de los 100 años del Toluca. Está bien, perra. <risa> la de los 100 años o sea, del Toluca, sí. Él dice que fuimos y para acá de joder, llueve, gente. Pero no sabes, no, no había llovido tan gacho aquí en, en, en la Ciudad de México como el día de hoy llovió. Hoy llovió muy horrible. Llovió terrible. Dijimos, voy a comprar unos boletos mamalones donde yo pueda ver a la América aquí en corto, cerquita de mí. Ver los goles De cerca. A, de cerca. Gente, les voy a dar una recomendación. Cuando vayan al Estado Azteca, no compren adelante. Váyanse hasta San Juan del Culo, porque ves mejor. Adelante están los vigilantes, los de las papas, la, los, los, de las los espectaculares, los de las chelas, los policías. Tienes que estar haciendo así y son más caros que hay para... exactamente, sí, sí, son los de abajo, ¿no? Bueno, X, dije, chinga, su madre me está llevando a la verga. Había unas putas bocinas, no sé si viste la, la música que escucha, uh -huh. el teren, ten, teren. Bueno, había unas bocinas, unos parlantes que estaban así, pero adelante de nosotros. Esto nos impedía ver de manera eh, bien el, el fútbol. Pero bueno, X, para no hacer esas largas. Que emocionaste, güey, si, si era de, pinche puto, las chingadas, sí. Así no, es eso. no, no, no, es que... O sea, no, nada más decías, oh, qué buena jugada. <risa> Y aplaudo cuando. Bravo. Sí, Bravo. Aplaudía. Bravo, América. Más francés el pedo. Sí. Más, ingla... más inglés. Más inglés. Más inglés, más Pero el chiste es que es un partido de fútbol dura eh, 90 minutos. Bele González. Hola, Ochla, qué gusto verte por aquí. Saludos. Eh, nos pasamos 92 minutos sentados bajo la lluvia con una capucha que la está pisando ahí. Estaba... De veras, de veras, eh, te, se compraron unos, sí. este... Eh, sí, impermeables. Sí, la compramos, ¿eh? No mames. Porque para cabrón. acabar de joder, la zona buena no le llega el techo. No, no le llega el techo. Es abierto. Entonces nos estábamos mojando y bla, bla, bla, bla, bla. Le dije a Melissa, oye, ¿sabes qué? Vamos a quitarnos antes porque salir de aquí va a ser el infierno. 0-0 el marcador, minuto 92 Melissa me dijo, ¿seguro? Sí, pues faltan dos minutos Ya valió más No va a pasar vámonos, nada en dos minutos Vámonos Nos levantamos Entro al baño Y escucho un estruendo Pero yo la neta, yo no escuché que dijeran gol Yo solo escuché que gritaron Dijo, ay, acabó el partido y a la verga Me salgo Y me pregunta ¿Qué pedo? ¿Cómo estuvo el partido? Y le puse 0-0, a la verga eh. Me dice Bala ¿0-0? Sí, ah Bala no me dijo nada Hablo con Oshlack. Porque quedamos en vernos, terminó el partido. Y le digo, ¿cómo te la pasabas? Le dije, estás de la verga, de 0-0. Pagué un pinche boleto mamón para que quedara 0-0. Me dijo, 0-0. Metió un gol en América. Y yo, no mames, ¿a qué horas? Ya al final del partido metió un gol el hijo de su maldita madre de Richard. ¿Cómo se llama ese hombre? No sé cómo se llama el güey, pero golazo. Richard... No recuerdo el pinche nombre, pero fue un soberbio. Ya lo vi en la repetición. Ok. ¿Te imaginas pagar un boleto, quedarte 92 minutos, Richard Sánchez, 92 minutos del partido, que no estuvo aburrido, estuvo bien, y no ver un gol? ya que nos quitamos, pasa el gol, y se lo, ¿yo no te lo dije, Melissa? Sí. Le dije, vas a ver que los vamos a parar. No mames. <risa> y pasa. Y va a valer hermano, ahí y, va y, a estar el gol, güey. Y cuando yo me salgo, va a haber gol. Y de, ¿En serio? ¡Pinche, sí, voz serio, de serio. profeta, cabrón! Y valió verga, valió verga Golazo, a golazo. Esa madre, Perrita de la madre Fue sancha Sánchez Ya estaba para que el Toluca quedara un empate a 0-0 Que sería más triunfo del Toluca que del América Aguantó porque bien Porque tenía un, un hombre menos Pero pues, ¿qué le hacemos al golazo, güey? No hay nada que hacer a él No, nada Sacó no. el partido, güey fue, fue, fue un buen gol y bien merecido De el hecho, pan. el primero el que se le... Monique, gracias este, por tu donación El primer gol el que se le que la anularon se le anularon fue un golazo y el, sí el segundo los mismos que tampoco debió ser anulado ah ¿eh? yo, yo estuve, no sé güey, ya estuve lámpara, revisando yo el bar me fui al, al, ¿Sí? al bar y chequeé que no debió haber sido anulado pero pues, fue el justo. América ganó si se dan así, cuenta así son las cosas Oshlak le va al Toluca y aquí tu servilleta pues le va al América qué, ¿Qué bonito nos vemos mira es rojo y amarillo ahí está o sea me parece muy buena onda de que seamos contrincantes y estemos juntos. Es que en, en, el, en el fútbol siempre va a haber este tipo de rivalidad. Pero fuera de la cancha, esos vatos salen a comer, imagínate. No, y sí, no, sí y, los, y, los, y los seguidores peleando, a la vez. No, verga. sí, esos güeyes son amigos y la chingada. Sí. Y la gente se pelea, sí, sí, tienes toda la razón. Al chile Yo, se me hacen lo... a... Los chile los chilangos, güey. Sí, no, no, sí, mamá, no, no. Y... Esos güeyes comen juntos y... Se dan juntos y todo. Ya han matado juntos. gente en nombre del fútbol, güey. <risa> cuando sí, tus vatos salen. Y ahí dónde vamos a terminar el partido, güey. Sí, a güey. Tiene, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Pero bueno, gente, buenas noches a todos los que se van conectando. Creo que Irreventura, dan un beso a Oshlack de mi parte, Peana. No, güey. Con 20 pesos. Estás loco, hijo. Con 20 pesos. No, oh, no mames, es un rojito. Que tiene un rojazo, dice. Balita no se ve. Bueno, ese que se le vaya ya no, asomado wey. atrás. Eso yo. Es bala guión bajo oficial, metiéndole una estrellita más al coche, o una sea, estrellita más. literal, este auto se han subido youtubers de tallas impresionantes, bro. o sea, y, y tienes a uno y de los... también Y cagadas también. ¿Por qué cagadas? Gunner. Ah, sí. ¿Ves? Ah, bueno. <risa> ese vato, ¿Qué ¿Quién chingas es de, ese Eric no, Gunner? No, no sé. Güey. No sé quién mano a policías el, el vato. ¿ves? Mano mano policías el vato. Te lo juro. No sé quién sea Eric Gunner. Bienvenido al lado B del cubo Oshlak, te queremos mucho, pero a nuestra Melissa A y el cubo ¿qué? Pero a, ver, a nuestras.. a chinga, vamos a empezar con... <risa> Sube, súbele al comentario. No, ya, ya. No, era, no era nada malo. No era nada malo, no era nada malo. Eso es más adelante. Más adelante, más adelante. Deja que nos pongamos en... Deja en... que le eche dos chupitos más a, a lo que, vamos, a misterioso a más, que sí. tienes allá. Pero bueno, gente, ya saben con quién estoy. Hoy nos acompaña el buen Oshlak Castro. Que de verdad que si lo organizamos no sale. Siempre dicen que, que cuando te pones de acuerdo. Todo este día, bueno, uh -huh. le estuve escribiendo a Melisa, la busqué desde el día de ayer. Uh -huh. La busqué, la busqué, la busqué, la busqué, la busqué. Y como no vi resultados, te busqué a ti y bueno, tú sí me contestaste. Sí, yo sí me Ay, Melisa. Sí, te Ay, Melisa. Sí, a mí me dijo Melisa, hoy me, me, me habló este en de Oshla, que para ver si hacemos algo. Y le dije, ah, yo ya lo no supe, hasta hoy me dijo, hoy te voy a marcar, y me marcaste, ¿fue todo? Sí me ¿En serio? No, yo. no, no, yo le dije a Melisa, ¿sabes qué, ¿Qué? Melisa? a ver, yo tengo las evidencias. A ver, bueno, vamos, <risa> vamos a ver qué No puedes mentir mismo? con Melisa. Ah, sí, me, no, vas, yo me... tengo todo, pero... A ver, Melisa, ¿qué hicimos? ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues estábamos intentando ponernos de acuerdo durante todo el día, pero yo no sabía que, cuál era el plan de hoy. Por eso yo me esperaba a contestarte, ya que supiera bien, para podernos poner de acuerdo. Fue todo. Y es que al Chile sí nos, sí nos estabas agarrando como que aquí, allá, no sabíamos dónde te vemos. Sí, no, no, no, es complicado, es complicado. En el, en el estadio valió madre. Cada quien se, se fue al lugar donde quiso. Yo me enojé mucho porque les dije a ellos, quiero los asientos que estén cerca de ellos. Y me compraron los pinches asientos hasta arriba. Pero que, te fue que, bien. Que después dije, ay, qué bueno, ¿por qué? <risa> <Te> <risa> porque aquí nos no nos mojamos. se fue re bien. ¿no? <risa> Al Chile, no vuelvo a comprar boletos abajo. Pero bueno, y Real Ventura dice, hasta que tienes a un invitado de lujo y una no chingadera, dice Realventura. Ventura. <risa> ¡Puta madre! pone un pinche oso! Es Realventura, Ventura, ¿sabes? A ah, no la no no lo lo te tiene, te tiene, entras a su casa, y Ventura, y tiene una foto tuya en, en tanga. Esa mamón. En su sala, te lo juro. No, no tengo fotos en tanga. Tiene un gato, no, un elefante. Puede un, ser Photoshop. No, no, te tiene así, así. Ay, ay, ay, no, no, no, como la película esta de los damos a las rubias? Sí, sí, exacto, Así, exacto, pero sí. hay un cielo atrás de él. Así, atrás tuyo. Hay un cielo. Y Israel. Un... Y un gato. <ríe> es lo que yo vi. Abrazos, mi hermano. Israel, cromasela sí, No mames. De... No te bajaste, la sí. que lo hicimos bien. Y Israel, si que nos tomamos una foto al ratito. Y... Para eh. que la, la cambies, güey. Sí, sí hoy te, te, te, te mando una real, Israel. Porque te pinto en óleo. Sí, sí, me pinto Entonces, en, en óleo. Me pinto en óleo. No, y sí, está muy turbio, Israel. Muy, muy turbio. El mejor invitado hasta ahora. A ver... ¿A quién chingas es invitado, güey? A, a, a, a, a bala, güey. A, a bala. Es un carro, wey. no mames. Oye, la bebé, checa tu Paypal. Todo esto, es tu, todo esto es tuyo, dice. Ay, cabrón, güey. ¿Qué? ¿Qué? Es, no le creas mucho. Es, es... Oye, oye, oye. oye, oye. Tú fumabas, güey. ¿Qué, qué, ¿Ahora qué estás haciendo? Eso, son, eso nos pasamos en las preguntas. De más adelante ah, okay. ¿Vamos, a ir? vamos a ir así Ah, bueno poco, Esto, esto poco. se va a poner muy, muy, muy cabrón Sí, se va a poner bueno porque señores Ustedes saben que en un lado ve el cubo Al chile, y te lo digo aquí de frente de toda la gente Yo te voy a decir Tú me vas a decir Nos vamos Melissa, a pelear Melissa, nos, va, nos vamos a pelear hay que, hay Nos que vamos a pelear Yo no me quiero pelear con nadie <ríe> No, pero no Es que por el entretenimiento la no bueno, sí. Por, sí. Por, por, por el Pero saben qué, saquen rojitos, si no no nos peleamos a la chingada. Hagan sus si preguntas, no, ni madres, pues cómo crees que nos vamos a pelear sin rojitos. No claro que sí, no, así no se puede. Hagan sus preguntas, obviamente con una donación para que ustedes vayan viendo cómo va. Y es que si sí nos podemos pelear bien cabrón, güey. Rojitos, si no no va a haber pinche pleito, eh. Sí, sí. Es que hay, hay, hay con queso las quesadillas. Pero vamos a ir poco a poco, increchendo, desde pasar un poco tu biografía. Desde, desde pasar de ser amigos hasta, hasta valer verga. Va a pasar, va a pasar. Va, vamos a terminar mal, ¿verdad? ¿Mala, te yo, yo creo que sí vamos a pasar Entonces, mal. Sí. Sácala, saca la llave de gato. Güey. La llave cruz que tiene. Tranquilo. No, el bala me cae bien, güey. Te rayaste cubo con tu invitado, güey. me cae bien, güey, la neta. Vuelvo a repetir fue improvisado todo esto? Este, ya está funcionando. Ay, ¿no? Sí. No, no éramos <risa> amigos, güey. <risa> güey, no éramos amigos, tranquilo, viejo. Debate de caballeros. <risa> Ahora se da electroshock. Yo no quiero que se peleen, dice la diabla. Ah, es que es otro que te tiene de fan. Ella sí te tiene no en óleo, ella lo pintó. ¿Cómo dime otro tipo de pintar cuadros? Pues también con el este, bueno no, iba a decir una mamá No sé, pero, de pero te tiene te tiene ahí, ah bueno tú Sí, cierto, tú debes saber ahí las, las bases de pintura, torciendo <risa> a que <ocho, risa> en vivo No se peleen ¿qué onda no eh? ¿Cómo le va? Saludos Pero bueno, vamos a comenzar con esto gente, si tienen preguntas por allá las pueden hacer Obviamente con un color de naranja, si es picante oye, de naranja oye, se Oye, contestó. ¿sabes qué va, qué va a ser el problema? ¿Qué? De que como estamos en un carro, ¿de dónde vamos a ir al baño? ¿Acá hay baño? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, sí, sí, sí. Ah, entonces no hay bronca. Aquí nos Nada. podemos quedar toda la pinche noche peleándonos. Me encanta verlos juntos, todos los mejores de YouTube. Bueno, Shlack, te lo digo. Yo ah, no ya vamos soy... a empezar ya. Ser. Tranquilo, viejo, tranquilo. Cubo iba a ser un rojo, pero la camiseta no ayudó. Uh. Te dije, güey. Te dije que te quitaras esa pinche playera. Agua, porque ah. Meli sí defiende bien a Cubito, dice Mario Chá. Gracias, muchas gracias por su donación. Pues va a ser dos contra uno, va a valer madre. No, no, no, no. Aquí vamos a hablar de netas. De cosas. Yo a mí no me gusta quedar bien con nadie. Rufiante TV chinga tu madre, atentamente va a la oficial MX, dice. Oshla Castro. Ya vamos a empezar, en ya, serio. Güey, no han aventado ni un pinche roquito. No, no, no. Ahorita vamos a hablar de cosas vagas. Ok Y después entraremos a la chisma. Obviamente, conforme vaya encrenchando las donaciones, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto tiempo ya llevas en este eh, trabajo? Porque me imagino que lo ves como, como un trabajo. Sí. De YouTube, hermano. 14 años, voy a cumplir 15. ¿15 años? ¿Tú fuiste de los pioneros, por así decirlo? Con... El primer canal de fenómenos paranormales en Latinoamérica. Ok. ¿De ahí...? Yo recuerdo lo que te estaba diciendo la vez pasada. Twin Power, ¿cómo quedaron en el Osh y la Quimafia TV? Tranquilos. Ese verde no me dice nada todavía. No me dice nada todavía. Uh -huh. Yo te... Te seguía desde muy morro, ¿verdad? Yadira Martínez, chicos, ahora sí está súper. Dos grandes como comenzaron despacio, va naranja, dice. Gracias, Yadira. Benítez Ramos. Yo no quiero que se peleen porque por ti, hoy la conocí a cubo peleándose. En estos... 14 años ya prácticamente, uh -huh. ya 14 años, ¿qué crees tú que ha sido lo más chingón y lo más feo que te ha pasado en, en, en YouTube? Interesante pregunta porque eh, yo creo que yo no me esperaba ni como muchos de los compañeros YouTubers nos esperábamos eh, lo que hubiera sucedido, lo que sucedió después de hacer contenido para YouTube, entonces... Ha, ha pasado desde conferencias, desde Gracias, invitaciones, María. desde conocer gente, desde visitar otros países. Creo que eh, he tenido la oportunidad dentro de YouTube de tener un trabajo, como tú lo dijiste al principio, que nunca se había tenido. Siempre lo he dicho. Esto de YouTube y las redes sociales es nuevo. Lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, estamos trabajando en ello. Nunca nadie más lo había hecho. Entonces, todo lo que ha llegado por parte de YouTube ha sido maravilloso, ha sido increíble y he tenido muchas experiencias buenas. Yo creo que, como, los dije, como lo dije, visitar países, conocer gente, tener un ingreso también, desde hacer las cosas que a ti te gustan, eso es maravilloso. Entonces, creo que eso es lo más bonito dentro de lo que me ha pasado. El darte un trabajo y llevarte a conocer podría decirse y hacer lo que te guste es lo bonito de youtube si sí, me, me ha dado eso sí y lo malo que digas por culpa de que yo hago esto me pasó esto no fíjate que no este yo no he tenido nada malo por lo que hago y que youtube pues sea el responsable de algo que me haya sucedido no creo que al contrario todas las cosas han sido positivas Actualmente, yo estoy, tengo un shadow ban en mi canal de YouTube. Yo no estoy viviendo ahorita. Este es una situación terrible. Yo desde el 2016 sufrí un pinche corte ahí de, de vistas. Y he estado luchando contra eso. Y me ha costado la salud y demás. Yo creo que sí, efectivamente, eso ha sido lo malo. De que, de que a lo mejor YouTube te da un espacio para que te expreses. Y que de pronto la expresión y todo lo que presentes le guste a muchas personas. Pero de pronto YouTube y el algoritmo dice, chinga tu madre, ya no, mejor este. Y cuando hace eso, te, te, te hace un lado y es como, literalmente como si te sacara de la jugada. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ya invertiste un chingo de tiempo en esto. Ya eres una persona que ha estado presentando cosas que a mucha gente le gusta y de pronto te ponen a otro. Y es como te sustituyen. Eso, eso te hizo, digo eso porque yo lo sé, no sé si te voy a ofender esto, pero eso te hizo caer en depresión, en depresión ¿no es eh, verdad? Parte de eso sí. Yo creo que sí me, me hizo caer en depresión, en estrés, en ansiedad. Sí. Uno puede crecer en YouTube, me parece que eso es lo más fácil, crecer en YouTube. Pero el mantenerse es la cuestión mucho más difícil de todo eh, en cualquier eh, índole no mantenerse es una cosa exageradamente difícil y es donde cuando yo me topé con, con, con la popularidad y llegar a un, a un momento y después mantenerme fue cuando ya no pude y, y madres me, me topé con la realidad si sí, tuviste afectó la, la, el cambio de reglamentación de Sí, sí. De YouTube económicamente. Sí, sí desde siempre. Sí, sí. Yo, yo ganaba... Yo, yo hice YouTube durante cuatro años sin ganar nada. Y después eh, empecé a ganar mucho. Y después vinieron las nuevas leyes de YouTube y... Fue Gracias, Noe. Nueve. Gracias, Noé, nueve por, tu, por tu donación. Y aquí... Y es que... No sé si lo puedas contestar esto, a Todo, todo lo que quieras. Porque... Yo tengo una idea de cuánto se gana en, en YouTube. Uh -huh. O sea, yo, sé, yo tengo una idea conforme a mi trabajo, que uh -huh. es un formato diferente a lo que tú hacías, claro. que ahorita ya lo estás haciendo. Uh -huh. Tu mejor pago de YouTube, ¿cuánto fue tu mejor cheque que hayas tenido tú en YouTube? Bueno, en esa época dorada, en la época dorada. Porque bueno, ahorita ya cambió. Sí, sí, ahorita ya cambió. Uh -huh. Les voy a decir una cosa. Yo tuve la oportunidad de, de que YouTube México me fuera como partner directamente, tenía un partner directamente de YouTube, entonces a mí me dieron una eh, un programa de YouTube de toda Latinoamérica, yo fui escogido para que me dieran un programa de YouTube y eso fue que me daban medio millón de pesos, <risa> espérate, ¿medio millón de pesos? ¿Pero que mensuales, anuales? No, me dieron medio millón de pesos y, y era para que yo siguiera haciendo contenido. O sea, YouTube dijo, toma, medio sí. millón de pesos. YouTube, YouTube me dio medio millón de pesos. Fue ahí donde yo empecé y tuve que contratar un, este, ¿cómo se llaman los ¿De los dineros? Um, los que jodieron a Whatever Tomorrow <risa> No, no, no no. Abogados, contador Contador, yo, yo tuve que agarrar un contador Tuve que hablar con el banco Porque en cierta cantidad de dinero que te llega Al banco eh, Ya tienes que hablar directamente Con el banco y decir, sabes qué, me va a llegar este dinero Más de, de medio millón Entonces ahí es donde Ya tienes que hablar con el banco El contador y la chingada Y es donde ya te dan, o te permiten que, tenga, que te llegue a tu banco tanta cantidad, okay. porque si te llega menos de medio millón, pues puedes seguir así, pero si te llega más de medio millón, ya te extienden, ¿eso es hasta ahorita en la actualidad? No sé, pero sí, si te llega más de medio millón, tienes que hacer un movimiento en el banco para que te caiga. A ver, entonces, recapitulando, tú fuiste elegido por YouTube, uh -huh. Para representarlo como, como representante de México ¿O habían más youtubers que estaban metidos en este negocio? Mira, el problema fue que a, a mis, mis videos llegaron a un millón de vistas Todos los que hacían Y de pronto me llegó un video de 40 mil Y el siguiente de 20 mil Y el siguiente de 30 mil Y fue cuando dije, ¿qué pedo güey? Yo estoy ganando un millón de, de vistas Y de pronto ya estoy con 30 mil o 20 mil vistas ¿Qué sucede? Y fue cuando los puse en jaque Les dije, esto está mal Y fue cuando me dijeron, hay un programa de YouTube que te puede ayudar Y te podemos dar medio millón de pesos Para que sigas haciendo tu trabajo Durante este año Ah, ok, YouTube entró En rescate, por así uh -huh. decirlo uh -huh. A tu trabajo, uh -huh. para que no se te hubiera Afectado por la baja la, la... Sí, sí, sí, sí. ¿En sí por, razón, porque resolvías. el Algoritmo este, me, me, me pasó a chingar Oye, pero ese, ese algoritmo son unos chinos, unos bots que se encargan de recomendar y no recomendarte. Hay hay manera, eso es lo que te estaba preguntando a, a Melissa, de ahí con un contactillo ahí, hey, quítame ese Shadow ban". No, el Shadow ban dentro de YouTube no se puede quitar. Eh, apenas unos meses atrás entendí y por fin ya me di por vencido del Shadow ban de que te banían por el IP, güey. Ah, ok. Sí, ya, ya me habían medio explicado esto. Sí. Pero es que ahí, ahí te va lo bonito hacer, a diferencia de ti, que, que yo hago directos todos los días. Uh -huh, uh -huh. Tú, como quieras, hacías un video, uh -huh. lo subías y, y ahí tenías tú la respuesta de la gente. Uh -huh. ¿Los tenías acostumbrados, por así decirlo? ¿Tenías algún día en específico para subir videos? No, no subía constantemente, no sé, un día sí, un día no, dos días sí. Como etcétera. quieras, tenías una constancia en YouTube. Sí, sí, sí. Ahora, la diferencia de ahora, y a diferencia de ti, aunque yo tenga Shadow One, la gente sabe que yo a tal hora estoy haciendo algo. Bueno, te voy a decir una cosa, la mayoría de reproducciones que yo tengo es porque la gente me busca. Es lo mismo que a ti te pasa. La gente sabe que tú a tal hora haces transmisión. De hecho, yo sé, güey. De hecho, yo cuando son las 1 de la mañana digo, el pinche cubo debe estar ahorita en vivo y te busco. Y estoy ahí hasta la amanecer. Me y, te, nada, y te busco. Gracias. Entonces es ahí donde yo ya entro. No es que me mande un mensaje YouTube. Yo digo, el cubo ha de estar haciendo transmisión, voy a ver qué chinga está haciendo. Pero ¿sabes qué bonito es generar eso en la gente? Claro, esa es tu comunidad. Que ahora tú ya acostumbraste a tu raza, uh -huh. a cierta hora que con nuevas 10 más o menos que es que tú comienzas, uh -huh. si no mal recuerdo. Uh -huh. Ya sabe la gente que estás tú ahorita en... en sí, en... sí, me busca, exactamente, sí. La mayoría de vistas que yo tengo dentro de mis redes sociales es porque la gente me busca, no porque mmm, lo recomiende la plataforma. Y eso es lo que yo les estaba comentando a la gente, es muy difícil, de verdad. Y yo les agradezco mucho a la raza que nos ve, porque ustedes nos están buscando. Es, ya ahorita, y yo estoy pasando lo que estoy viendo, lo que vivió la con el Shadow One, que es más difícil, que te recomiendo... Yo cuando empecé al día yo ganaba 200, 300 seguidores diarios, pam pam, oh, qué padrísimo. Ahorita Ricardo. gano 30, 20 seguidores y sigues ganando, güey. O sea, yo, yo no gano nada al día, güey. O sea, literal es tu es no. tu público, es tu público que Sí, te sí, ves. yo a mí yo no gano nada al día, güey. Ahora, y aquí es donde me quiero centrar. ¿Crees que ha cambiado mucho? Eh, la manera de entretener a la gente a como cuando tú comenzaste ¿Crees que son si sí hay un, un cambio generacional en estos momentos que sí, se hacen, claro ¿no? muchísimo eh, aparte de la plataforma la gente que ya empezó desde hace 10 12 años es como la plataforma hace como a un lado a estos canales y les da este les, les, les da como mayor prioridad a los nuevos porque son son este, youtubers nuevos están generando cosas nuevas y youtube lo que busca es mantener a la audiencia siempre atenta entonces si tienes un youtuber de 50 años dices no mames eso ya pasó la gente que vea a un güey que habla de cosas de hace 50 años pues no vale la pena que un güey que hable de bts o la chingada esas coreanas millones de reproducciones millones de producciones sí porque finalmente youtube no es una plataforma que nos dé chance de expresarnos. Al final de cuentas, es una empresa que busca generar dinero. güey. Sí, claro. Entonces, los güeyes que no le generan dinero a la chingada. O sea, te da Pero, chance de subir tus videos. ¿no? ¿por, ¿Por, qué? ¿Por qué crees que Juan, Juan Juan Pablo, este, ¿cómo se llama ese güey? Juan Pazurita. ¿O Juan Pazurita o el otro güey? ¿Cuál, cuál, cuál? de... Eh, cómo se llama el otro? Tú has de saber, ¿Cuál? tú lo conoces. ¿Cómo es? Tú bailas con sus canciones. Ay, Juan sí, de Dios, padre, ¿no? Juan de Dios Pantoja ¿Qué más, qué más Me gusta, no gusta de wey, wey, wey, no sé me gusta, gusta no, Juan no, de Dios Pantoja no y gusto. Kimberly No eso. Pues es porque jalan mucho público nuevo infantil, la chingada Entonces, esos son los que el algoritmo lanza, lanza, lanza El algoritmo está hecho para generarle vistas y contenido y dinero a YouTube No para buscar eh, canales que expresen información importante. Que, que eso que cuando empezó YouTube recuerdo que era la, la opción que tenía la gente para expresarse de, sin censura. Sí, por, sí, exactamente, sí. Y cómo fueron cambiando los algoritmos a tal forma de censura, inclusive el contenido que nosotros hacemos. No, ah, no, no es un contenido recomendado. No le pones terror y ya valió madre, o sea, esa madre está censurada. Y hablando de esto, cuando tú comenzaste, recuerdo que en México, bueno, y, y yo te lo digo aquí enfrente de ti, yo me quité el miedo viendo tus videos. O sea, mm. te lo digo al chile y siempre lo he dicho, no porque estaba chula que... Yo me quité el miedo porque yo era un cabrón, güey, apagaba la luz, tenía que prender no, mi tele. Da miedo. Culerísimo, güey. te lo juro, tenía que dormir con la puerta abierta y mis papás, tenía que ver a mis papás que están ahí para que yo pueda dormir. Porque me da mucho miedo la, lo desconocido. Cuando veía yo que apareció un hombre lobo o el chupacabras, que fue muy... Que, puto, lo desmentiste como 10 millones de veces. Yo tenía culo de salir, pero un culo. Y a mí me ayudó mucho ver tus videos. Porque yo veía cómo desmentías el, el, el, el fenómeno, sí, ¿no? Sí, sí. Creo que tú agarraste en el mejor momento el tema paranormal, donde no había alguien... Porque no existía esa claro, persona yo, no, no existía, ¿no? que desmintiera o que inclusive tocara el tema paranormal. Sí, no, no, ¿eh? Porque lo que te informaban era más sobre el mismo tema. No, que la leyenda de la llorona. Se dice que se vio en el... La... Y, y, y, y en lugar de ayudarte a quitarte ese miedo, te, me, te metían más, más, uh -huh. más miedo. Entonces, tú agarraste en ese momento a la gente un chingo de gente sí, que sí, quería sí. saber. Sí, claro, porque eh, yo expreso las cosas que conocí con Jiménez Del Oso, con JJ Benítez, con Salvador Frixedo, con este, James Randi. James Randi era un mago estadounidense que desmentía los este los actos de magia de los este, magos y también pagaba un millón de dólares a quien le demostrara un fenómeno paranormal. Entonces... Dentro de todo esto, que es la temática paranormal, eh, quise ser precisamente como Jim Randy o como Jiménez del Oso, o como JJ Benítez. Entonces tomé muchas cosas de ellos. Ellos son mis maestros, no los que dice el pinche Mafiante B, está bien pendejo ese idiota. Que chinga su madre, por que cierto. Que chingue ¿no? su madre. Sí, al chile. De una vez. Guarden este pedacito, ¿ok? Mafiante B, chinga a tu madre. A la virga, es la primera vez que lo escucho disfrutar a... a, <risa> a, a, a... <risa> <risa> eh, ese cabrón no sabe ni de dónde salí. Pero uh -huh. bueno, mis maestros son de verdad eh, personas que dejaron una huella dentro del tema del misterio de lo paranormal, eh, de la ciencia y del conocimiento. O sea, que se puede decir que tú te inspiraste en estas personas. Sí, ¿sí? claro, claro, totalmente. Ahora, ¿por qué decidiste tú decir, sabes que me voy al lado contrario? O sea, voy a llevar la contraria a, a la mano peluda, por así decirlo, que era un programa donde pues contaban historias, ¿no? Uh -huh. Y esa aventura, mañana me tatúo en mi nalga. ¿Qué? Okay. Derecha, Oshlak. <risa> ya lo tienes, maricón. No te amenazas, ¿Por qué decidiste tú decir? No, yo voy a desmentir, güey. Yo no voy a, ah, a, a... Sucede que a mí no me gustaba que me mintieran en los programas de televisión y que dijeran mentiras acerca de algunos temas que yo sabía que eran falsos. Entonces yo traté de expresarle a la gente por medio de YouTube y de mis videos la verdad sobre eso. Eh, yo creo que todos los fenómenos paranormales que suceden en Internet, un 97% son falsos y un 3% pueden ser reales. Entonces, eh, yo lo que puedo demostrar que es verdadero o falso, se los presento y es así como he creado mi contenido o lo hacía porque lamentablemente eh, eh, he dejado de desmentir cosas porque pues mucha gente me, me atacó. y La me gente tiró. prefiere ver una bruja. Sí, es, ahí, un tenemos, ahí tenemos a mi cuate, el, el, este, ¿cómo se llama este? El payaso. El payaso. Payaso, te quiero un chingo, güey, pero no mames, no mames, neta, <risa> no mames, cabrón. ¿Es en serio? Que, ¿Es en sí, serio? Sí, no puedo serio, creerlo, güey, no puedo creerlo. El payaso puede hacer muchas cosas. Pero le va súper bien y la gente, güey, es que debemos dividir de la gente que nos ve, porque la que ve al payaso y, y se la cree, güey, yo creo que esa gente... Mm, fíjate que ahí, ahí estoy en contra de lo que dices, porque al payaso no lo ven porque le creen. Lo ven porque, a ver, qué mamada vas a presentar. Nena. Ve los comentarios. Entonces es más chistoso. Entonces. No has visto un video de... Fúmate un video. video no, no, no. Actuaciones de Rosa de Guadalupe. Mm. Como dice el dicho, más o menos. O sea, actores mm. de este de esta talla ¿Sí? que te ven que claramente están muy de la verga. Y sabes que te está mintiendo. Él jamás, jamás te va a decir si es verdad o mentira. Él está viviendo una experiencia paranormal porque es lo que te entrega. ¿Sabes cuándo entendí esto, güey? Eh? Porque yo igual me metía, no, mames, ¿cómo, cómo Sí, sí, como la pinche ¿cómo, gente le cree, ¿no? Me di cuenta después, cuando yo estudié, ya no al, al, al explorador o al cazafantasmas, uh -huh. sino a la gente. Yo no puedo pelearme con la gente que está riendo, porque está expresando algo. Está levantando alguna pasión, uh -huh. algún sentimiento que es risa, güey. Por uh -huh. eso se llama el payasato. Ahí yo caí en cuenta y dije... Hermano, estoy perdiendo yo mi tiempo en intentar desmentir algo. Totalmente, totalmente. Que ni vale la pena totalmente. mencionarlo. Él, él sabe que es falso, la gente sabe que es falsa y se entretiene. Y ahí están, por está, qué eh. gano yo. <risa> es falso, gente. Sí, güey, pero Bell se cayó y salió un guajolote como se convirtió en una bruja. O sea, güey, están por, por ver qué mamada sucede. Exacto. Por eso yo dejé de hacer bilis con este tipo de personas. <risa> y dije, no, pues chinga a su madre, que hagan su trabajo y todo este pedo. Pero bueno. Hablando de fenómeno paranormal, un fenómeno paranormal que tú digas, verga, no mames, ya le busqué, o sea, esculqué por aquí, ya hice el experimento y no le encuentro lógica lo que pasó en, en tal video. Los fenómenos paranormales son fenómenos naturales que la gente desconoce, que no tiene respuesta a eso. Les voy a contar una historia de un científico que... Eh, tenía él había trabajado en una fábrica de hacer cristales entonces él guardó una piedra que, que buena un, una piedra como de cristal y después más adelante eh, empezó a hacer experimentos con la luz y se le ocurrió de pronto poner esa piedra de la que en donde había trabajado esa piedra de cristal ponerla en un rayo de luz no la del prisma Ajá, exactamente ah, okay. entonces refleja los colores y él se da cuenta que cada color tiene un. Eh, un, un ter, eh, con el termómetro, descubre que tiene una este, temperatura diferente. Cada color del arco iris que, que presenta un prisma, ¿no? Entonces él empieza a medir cada eh, calor o temperatura de cada color. Y de pronto, eh, de un color a otro, hay un hay una variante de, de temperatura, pero no hay color. Y entonces se da cuenta que entre un color y otro, hay un espacio donde hay una temperatura que se registra, pero, pero no, hay... no se ve. Ajá. Y entonces le pone infrarrojo, porque está abajo del rojo. Ajá. Y entonces ahí se da cuenta que el prisma... Eh, expone una luz, un color que no podemos distinguir, pero con la temperatura lo podemos registrar y existe entonces, por se llama infrarrojo. Esos son los fenómenos paranormales reales. Comprobados científicamente. Todos los fenómenos paranormales son reales, solamente que nosotros le damos eh, misticismo y cosas como un güey se murió y ahí aparece cada rato, no es eso. Los fenómenos paranormales tienen una explicación del por qué, cómo, cuándo y por qué. Y lo que nosotros hemos dicho y pensado no es así. Ha, habría que hacer como esa investigación en el prisma, poder detectar qué son esas cosas. Mm, un día, un Whatever Tomorrow, y eso lo platicé hace rato en el, el podcast que hice con Tristan Terror. Whatever Tomorrow eh, dijo, ¿por qué los fantasmas aparecen con ropa? Si son espíritus. Y toda la gente se, le contestó así como, tienes razón, güey, tienes razón, güey. ¿Por qué? Entonces yo le contesté, porque si ves a un espíritu con ropa, que debería de no tener ropa porque es un espíritu, uh -huh. es porque no es un fantasma, es porque no es un espíritu, es un espectro. El espectro. es diferente del espectro. Claro, es el, el espectro es una proyección. Sí. Una proyección de algo que pasó, que sucedió en un tiempo y eh, espacio específico. Y que se puede proyectar de pronto. Que son como los sonidos residuales que se quedan impregnados en las paredes. Toda la, toda la música, lo que estamos hablando ahora mismo, son ondas, son este, eh, frecuencias que viajan. No sé. Nosotros hablamos y esta, esta voz. No se diluye y, y se pierde. La viaja. Voz, la, la voz viaja y traspasa el, el, el, el planeta y sigue en el espacio, güey. O sea, eso no se pierde, güey. Viaja y viaja es una y onda. viaja y es una viaja. Onda que estamos tirando. Lo mismo los espectros. Las, eh, las fotografías o como videos de las personas se pueden impregnar de pronto y, y poderse ver. Por eso la gente que dice, ah, vi un fantasma con pinches shorts... Porque no es un fantasma, es un espectro, es decir, una reproducción de algo que sucedió en algún tiempo y un espacio. Es un recuerdo de algo que quedó ahí plasmado el, el y se pedo, proyecta. El pedo de nosotros, de la humanidad, es que nosotros estamos como en un algoritmo, como en una especie de, de Matrix. ¿Es que vivimos en, en la tercera dimensión? Algo tiene que ver, pero nosotros somos muy básicos, güey. Pensamos que eh, la, el tiempo se mide en pasado, presente y futuro. No mames, el espacio es una pinche malla, güey. una malla donde se puede ir y venir y regresar y, y mucho más. Si tú pones una esfera a rodar en una malla, viene y va y regresa y está haciendo diferentes tiempos. Y en el mismo tiempo y espacio, puede decirlo, ¿no? Vi, viven diferentes giras. En un tiempo y espacio En cualquier tiempo y espacio Pero wey. sigue girando Güey, güey, güey, ¿entiendes? Pero nosotros para hacerlo más fácil Para que la gente lo entienda Lo, lo medimos en lineal Pasado, presente y futuro Güey, el tiempo El tiempo es una madre inefable Inefable significa eh, Que no puedes explicar con palabras Ok Entonces, para resumirle a la gente El fenómeno paranormal Es comprobable el fenómeno paranormal es un fenómeno natural dentro de nuestro de nuestro planeta y que sucede y que le podemos dar un, una, un conocimiento después de experimentar y conocerlo y demás, pero nos hace falta mucho conocimiento para poder llegar a explicar varios fenómenos. Yo siempre tengo una duda, Oshlak, y es que se supone que los fantasmas, o el tema del fantasma como se conoce, eh, coloquialmente con todo el mundo, que si se imagina un fantasma, si se, se imagina a una persona, o vi a mi abuelo, ya sabes la clásica uh -huh. de, vi, se me apareció mi abuelo en la puerta, uh -huh. y, y, y estoy seguro que era él, porque lo vi sentí su olor y todo esto, cuando realmente el fantasma o el espíritu, el, el nuestro cuerpo, nuestro, nuestro cuerpo, es usado de manera de un carro, de un automóvil, para una energía o para un espíritu. Yo así lo, lo concibo lo uh -huh. que viene siendo el, el, el, el, el fantasma, ¿no? Ok. Una conciencia, un espíritu que usa un cuerpo para poder ma en, manifestarse en, en, en este plano. Uh -huh. Ok. Cuando se muere el cuerpo, el espíritu, según yo, ¿verdad? No debería tener forma. ¿El espíritu no debería tener forma? No creo. El, el cuerpo que nosotros, que, que todos están viendo, uh -huh. simplemente... Ese ya se murió. Ese ya está inservible. Sí, claro. Este solamente es una forma en el que podemos existir en este planeta. Porque Exacto. el planeta tiene leyes, leyes físicas. Entonces, para que un organismo eh, como un espíritu pueda coexistir en el planeta, tiene que tener un cuerpo como el que tenemos. Manos, pies, venas y la chingada y media Y entonces estamos eh, como, como se dice como Atrapados en las leyes físicas de este planeta O de este plano también puede de ser De este plano, claro, exactamente Entonces la verdad es que estamos atrapados en una esfera Ajá. La neta estamos atrapados en una esfera Porque en el espacio las leyes cambian las leyes de la física Y sí, hasta el tiempo es diferente. Todo Se cambia. Se de manera diferente. Todo cambia. Entonces, a, en el espacio, los cuerpos son diferentes, güey. O sea, nosotros tenemos orejas, tenemos ojos, tenemos pestañas y cejas en la chingada porque lo las requiere, leyes, las leyes, la, las leyes de, de, de, de la Tierra lo, re, lo requieren. Pero saliendo de este planeta, podremos ser diferentes. Por eso la vida extraterrestre no necesariamente tiene que ser humanoide tiene que tener otras hasta formas. hasta un insecto hay un bicho ya has chingo chingo de formas de vida y que han sido comprobadas a través de meteoritos sin necesidad de ir a otros lados ven que hay un organismo ahí. sabes que esto no pertenece acá es vida extraterrestre que claro. no tiene la misma forma que nosotros pero bueno claro. yo ahí sí estoy de acuerdo con, con contigo ahora digo estoy lleno estoy lleno. Rápido, nos estamos quedando un poco, porque quiero que la gente a lo mejor no conoce a Oshla que sería un poco raro que no lo conozca, ¿verdad? pero si no lo conocen, le estoy dando un poco de la biografía de lo que él hace. ya lo que me llamó mucho la atención de ti, Oshla y fue cuando a mí me voló la cabeza y dije, a la verga, dónde llegó este vato? Cuando das el salto a la televisión, y, y no a cualquier televisión, uh -huh. te fuiste a esa History Channel. Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué fuiste elegido...? Eh, ¿Cuánto tiempo trabajaste con, con, con History Channel y para qué te llamaron ellos? Bueno, fíjate que eh, yo creo que eh, aquí es, es parte de la eh, metafísica. Siempre yo había querido ser una persona que se representara como investigador paranormal o como ufólogo. Y veía programas de History Channel y, y salían expertos. Y yo dije, yo quiero ser a, a alguno de ellos que en algún momento salga. Sucede que de pronto eh, Alienígenas Ancestrales lanza una nueva temporada. La mejor serie para mí. Güey. Viene este, Giorgio Tzócalos y viene por primera vez a México y a Brasil. Entonces en los dos países va a presentar la nueva, este, ¿cómo se llama? La nueva serie de Alienígenas Ancestrales. Y entonces deciden que los mejores eh, investigadores del fenómeno paranormal, del fenómeno OVNI, lo reciban. Y entonces en México, pues obviamente tienen a Jaime Maussan, <risa> okay. tienen a Johanan Díaz que era su ayudante. Y querían otro más. Y entonces no encontraba nadie. Yo creo que mi ángel de la guarda fue quien dijo a la persona de mira hay un güey que se llama Oxlack en YouTube y eh, puede ser interesante. Y de pronto eh, me llamaron la producción de History Channel y me dijeron oye Oxlack Castro, sí, haces videos en YouTube, sí. Eh, ¿Sabes qué? Va a venir Giorgio Zócalos. Y... Me encantaría conocer ese vato. estamos este vamos a presentar el Elígenas Ancestrales y nos parece que lo que tú haces a ser, a, a, es como muy importante dentro de la investigación y queremos que estés eh, recibiéndolo. Yo dije, claro. Y entonces... Pero tú para pues, entonces sabías quién era Giorgio Zócalos. Claro, claro. O sea, ya veías, ya, ya, ya, me imagino porque también te chingaste la vida. Claro, salida. claro. Okay. Yo, yo, yo estuve en Los Camerinos, estuvo Maussan, estuvo Johanan, estuvo, estuvo, este, Jorge, este Jorge que, que fue quien, el, el que moderó la plática. Johanan Díaz también estaba Ajá, conocido. Johanan Díaz. Y entonces, todos en el teatro, porque era un teatro y todo, estaba lleno el teatro, Jaime Maussan presentó las momias de Nazca, así como, bueno de Nazca. Yo Haran Díaz presentó los ovnis de Tijuana. Se lo madre, chupo Israel, me vale madre. madre. Y de pronto así como vos la que vas a presentar, yo dije, no se preocupen, yo también tengo material, ¿no? Y presenté huellas eh, de gigantes en México. Que eso no, no estaba tan... No, no, sí, sí, sí, era una madre que yo descubrí yendo a investigar en diferentes sitios arqueológicos. O sea, tú descubriste... Sí, las sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, esto que nos estás contando, neta existe huellas de gigantes. Mm. ¿O oh, son fecasos. No, sí son huellas reales Ajá. Pero no creo que hayan sido gigantes que la hayan plasmado Más bien me creo, me creo que eh, los prehispánicos hicieron la talla de las huellas En forma simbol para representarlo Pero mija, ahí, ahí te va En ese lugar donde yo encontré huellas gigantes de manos y de pies En el museo de esa región que es en Plazuelas, Guanajuato Hay un pene gigante me. Ah, qué caray, bala un pene gigante, entonces es como dices, güey, en el museo hay un pene gigante y yendo por la cañada uh -huh. encuentras huellas gigantes y manos gigantes, pues qué pedo, ¿no? Entonces eso lo presenté dentro del, del, el, eh, del teatro, les gustó mucho a la producción de History Channel y me dijeron, ah, ahí sabes con un casting. No era un casting, era ya presentarte Como si tú eres un investigador, órale, güey, presenta lo que tienes es que nos vas a mostrarte? Exacto, ya, ¿no? güey, sí, okay. yo, yo, yo, yo tenía material Afortunadamente yo ya había hecho cosas ¿Cuándo vamos a investigar el pene, güey? Estaría chingón ver esa madre Vamos güey. a plazuelas, mañana nos vamos a plazuelas Oye, entonces, ¿tú descubres estas huellas por casualidad? Sí, porque a mí me gusta mucho eh, Yo en ese tiempo estaba buscando cosas en las montañas Yo me iba a viajar a las montañas y buscaba en las paredes pinturas rupestres y petro grabados. Eso es bien chingado. ¿no? De, desde 2015 al 2017, dos años, dos años y medio, me aventé yendo a, a lugares a buscar pinturas rupestres y petro grabados. Bueno, te presentaste aquí con History, vieron tu trabajo. No te dijo nada mausan te dijo, no mames, este vato. Mausan la neta, me dijo, sí, lo conozco, ya tenemos un pedo. Juntos, pero nos tomamos una foto eh, y creo que ahí limamos las perezas ah, ¿Al día de hoy te ibas con Jaime Ozan? Yo ya me llevo con Jaime Osanor Pero quiero que te comprometas. ¿Es fakeero o no fakeero? ¿Al chile? Eh, sí, sí, sí, de hecho. lo sabe De hecho, yo por eso este, tuve problemas con él porque presenté que, que decía cosas falsas. Oye, pero eso no se lo dijiste a los de Street Channel. O sea, no, de... no, no, no, Al final de cuentas, mira, fíjate que. Qué trabajo, ¿no? Jaime Maussan. ¿Tíralo, tíralo. Yo. Pero es que yo, yo creo que Jaime Maussan eh, no es como tal investigador, güey. Porque al final del día, yo, yo siento que a Jaime Maussan hay gente que le lleva el material. El único que hace es presentar el material que le lleva. Sí, güey, pero es que él afirma que el fenómeno es real. Sí, pero ni siquiera... Si es investigador, tema. como él dice... Debería hacer el trabajo de campo, hacer todas no las pruebas. Lo hace, ¿No lo hace? No. Simpsi, Simpsi, le, manda, Simpsi le ha mandado material Ajá. a Jaime Maussan, güey. Mira, Jaime Maussan por mucho tiempo estuvo trabajando con material de los eh, este, vigilantes del cielo. Y, eh, y Jaime Maussan solamente los presentaba. Wey. O sea, él no, es iba, a no, es no iba a los lugares. Es un presentador, no es un investigador. No iba ¿Nunca ha ido a los lugares? Sí ha ido a los sí, lugares, pero el no día que círculos. fue, se quedó dormido en su tienda de campaña y... Fue curiosamente donde salieron los extraterrestres. Los de amarillos, ¿no? Que que los, los de extrater... en los árboles. Salieron <risa> sí. los extraterrestres y dije ¿y por qué no los grabaste, Jaime? Es que estaba el dormido. Es... <risa> en <ese> momento, <risa> Ay, no estoy despertando. Neta, neta, ¿sí ¿Sí? Él dice que prefirió ver el fenómeno porque no se lo quería perder lo que estaban viendo. Pero a la manera en que lo describen, lo, cuando lo vi en el programa, hoy dije, no te pases Una sí, sí, sí. Bueno, mamada. Quiero ¿no? un poco de ambos, o sea, que salía a campo, pero además también pre presenta que Es que, que te gente. imaginas, te imaginas, eres investigador del fenómeno ovni. Tu único trabajo en la vida es ver ovnis. ¿Ya estás de acuerdo? Buscarlos. Galga, explorador, te mando un saludo. Y el momento que te dicen, hola, soy el extraterrestre que estabas buscando, se quede como pendejo mirando, o sea, es tu único trabajo, hijo, es lo único que haces. O sea, es que en ese momento, me vale ver con los niños, voy a agarrar en cámara y pina, a ver, dime lo que me tienes que decir. Es por eso, y al Chile, pues no sé si sepas la historia, y aquí te voy a desmentir algo que, que te habrá contado Jorge Moreno mal, o no, no sé si te lo contó bien. Yo desmentí a Jaime Maussan, uh -huh. en el, yo de hecho vi mi, mi historia, lo vi en tu canal, uh -huh. donde sale eh, hablando del famoso Alien del Parque. Me imagino que te acordás Puta uh -huh. viral... con no novio. En el poste, ¿no? En el poste. Bueno, ya te sabes la historia... Ya te lo uh -huh. he contado uh -huh. muchas veces. Entonces, cuando a mí me entrevistan... Y yo cuento la verdad... De, de, del fenómeno... Eh, agarran este pedo de... de Jaime Maussan se pelea con Carlos Trejo... Y ahí sale el todo el desmadre... Desde ahí siento yo... Que Jaime Maussan... Valió vértebra. Porque... Un morrito... Desmiente... A Jaime Monzano, y obviamente ayudó mucho tu difusión que, que tú hiciste uh -huh. en ese momento en, en, en tu canal. Uh -huh. El de Jorge Monero, porque Jorge Monero es un, es un, ¿Sí? un importante conocido a nivel sureste, ¿verdad? Uh -huh. y, y fue donde yo y me decepcioné de este señor. Porque yo dije, yo sé la verdad y lo que él está diciendo es mentira. Y aparte no me pagaron a mí, le pagaron a tus cabrones y eso es lo que me imputó. Pero al final de cuentas yo sí desmentí a este vato. Pero bueno, hoy en día tienes una relación con... Eh, digamos que um, entendí lo que hace Jaime Maussan. Eh, sí, digo, no me metí más en problemas como con él, como con Extra Normal. Y como con muchos otros investigadores del fenómeno. Entendí lo que hacían, entendí cómo manejaban el fenómeno. Y la neta lo hice también, dejé de, de decir cosas, de, realidades sobre ellos, porque... Pues me tumbaron dos canales, Ajá. a lo largo de mi historia dentro de YouTube me tumbaron dos canales El que tengo ahorita es el 2012 y es mi tercer canal O sea, ese no es el... El, el... el original no, me tumbaron dos canales antes ¿Y tenían muchos seguidores? Sí, sí, sí, Sí yo soy ex, eh, youtuber de primera generación, entonces imagínate no. el señor. Creo que nah, Pero, pero que a nosotros no nos puede quitar, nosotros estamos bien Tal vez a quitar, ah, a va, haga un lado a tu camarada Ajá. A ver, bájale a ver qué. Ahí en es, es que estos, esos el pinches, el es, estos zurus están ver, la verdad eh. eh, ¿No se pueden pegar aquí adelante? No, no se pegar, claro, no aquí. Ah, pues nos movemos, como entran muchos, nos movemos. Ok, está bien. Espérame, no, deja que me pasen una. <risa> es pues que veniza. ¿Sí? Es que, que Lisa, a, a, a, te te me, yo, yo tengo, lo que tengo tienes? sed, mija. Nah, nah, es agua, es, es que agua, es agua mija. Regalamos una este que una de esas cosas raras que tienen allá para ya Botellas de agua cafés. Tú, ¿tú eh? también quieres? No, Un esa, café cristalado. Ay, Elisa. Sí. Elisa, me gusta, acá hablas como del norte. Este café es no. del que viene en Oxxo. Oye, es andati. ¿Cuándo nueva? Es nueva presentación. ¿Cuál café ah, dice? Ah, ¿no? ¿no? Es un andati, no. esto. Se me le echó tantas porras al Toluca que quedó así. Afónico. Güey, ronco, Apenas güey. te iba a decir, ¿a poco hablas? ¿sí? No, güey, quedó ronco. Por el... Gracias Noe, nuevamente por tu donación. Aquí en la esquina, a la derecha. Y luego, luego, a la derecha. Y ahí están los... Ahí te puedes estacionar. Y luego a la derecha otra vez. Sí, y hay andatis. Andatis de vidrios. De vidrios. No, aquí... de vidrios. <ríe> como, como... Presentaciones medias estelares, esta bueno, es diferente. A ver, Dígame. Jaime Maussan, ¿ha dicho que ha tenido contacto con alguien o nunca ha dicho eso? No. ¿Nunca, nunca ha dicho de que se no, lo no. o cosas así? No no, no, no, no, no, no, Él es un reportero desde los años 80 70, precisamente, él eh, trabajaba en 60 minutos y él presentaba, este, historias de, de la sociedad. De pronto un día se encuentra con el caso de Edward Billy Mayer. Presenta todo un programa en 60 minutos sobre Edward Billy Mayer y los extraterrestres que, que lo empezaban a, a visitar. Y la gente se volvió loca. Ese caso fue increíble. Y, y a Mausan le causó tanto impacto que le, eh, que le gustó el tema ufológico. Y él empezó. Pero su auge fue en 1991 donde fue el eclipse, eclipse, el eclipse total de sol en México que la gente grabó en el cielo y eso sí fue real, la este, verdad. algunas naves y objetos extraños y se lo mandaron a Maussan porque era reportero y Maussan desde ahí comienza su trabajo sobre la ufología. Ya. Porque de ahí estaba otro cabrón, Ochoa creo que se llamaba, creo que era uno de los que veía el fenómeno extraterrestre, hay que reconocer que Jaime es un mal necesario pero, mira, si no hubiese sido por ese mal necesario que, que llamamos Jaime mausan nosotros no hubiésemos agarrado ese interés inclusivo del fenómeno extraterrestre. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Algo, algo le dejó a esto, dice, Buenas noches, cubos, saludos a Oshlak y ese Valita, y dice, muchas gracias. Doctora. Doctora, ya necesito ya un cortecillo, ¿sabes? No? Pero bueno, entonces, hoy tu relación con Maussan fue de... Ya con, con Maussan ya tengo una relación buena. No de amistad, pero ya de comprensión. El parte de la cultura. Vi hace poco en un programa tuyo que entrevistaste a, a Dross. Uh -huh. Creo, ¿verdad? Que, que, que eres de los pocos con los que más ha salido. Eh, sí, Dross no da entrevistas a nadie. ¿Sí este, si es hace, Mamón? Ni hace colaboración. No es Mamón. Es una persona... Eh, eh, es extraño este vato, ¿ah? No, no quiero decir extraño. Es extraño, Sebastián. <risa> no yo quiero no sé decir que... extraño. Ajá. Este, es este, ¿cómo, cómo se llama? Con, con los... ¿Introvertido? In, introvertido, ah, es muy sí. introvertido. Y, y él me lo dijo. Es que yo, yo le dije lo, lo de la entrevista por meses, güey. O sea, no fue de, ¿me das una entrevista? Y dijo, sí, no, güey. Ah, por serious. meses, o sea, por meses yo le dije, güey, ¿Me haces una entrevista? Sí, sí, pero luego, luego, luego, luego, luego. Y un día me habló y me puso Este, Oxlack, este, si quieres hacemos la entrevista. Le dijo, sí, güey, ¿cuándo? Ya. Y dije, no hay pedo. Güey, estoy, estoy corriendo, güey, pero ahorita regreso, güey, y hacemos la entrevista. Y ya me la dio, pero dijo, no quiero que sea en vivo. O sea, es muy... Ah, caray, pues yo la vi en vivo, güey. No es en vivo, no, no, yo lo presenté este, como en vivo, pero... Señores, no. en exclusiva, Oshlak, les está mintiendo, ya lo escucharon, les <risa> engañó a todos. Primer fake de Oshlak, <risa> No fue en vivo. Me fue <risa> la música, de no chingos, fue en vivo. espérate. No. Este, pero bueno, no fue en vivo entonces. No, Dross me dijo que no quería que fuera en vivo. ¿Pero por qué no quiere que sea en vivo? Te digo que, tú dirías, es extraño, yo diría... Eso es mamonés, ¿no? viejo, Victor. aquí en China, en Japón, eso es un acto de mamonés. No con sé, todo el respeto me. que te mereces, Dross. No, no necesariamente. No sé, no sé, es que fíjate que él nunca se ha vendido, sí, no, no por dinero ni por nada, a mí me dijo, te doy la entrevista porque eres mi amigo Y se la dio también a este güey español, ¿cómo se llama? Al Jordi, Jordi, right. sí, exactamente, sí, a, a nosotros dos nos la ha dado, güey, dijo, porque son amigos, güey pero nada más. Es, pero eso, eso lo hacen las superestrellas. O sea, pero ejemplo, superestrella, güey. Exacto. Porque Dross, como quieras, es una, es, es una pero superestrella. güey. En sí. YouTube. A mí, de hecho, ahorita Oshlak me dijo, sí, te voy una entrevista. Un cartoncito. de wey, <risa> Le dije, no, a mí, llévame chelas. Y mandé mira. a bala. Yo platico, <risa> Nos salió barato. Oshlak dijo, un cartoncito, en corto, güey. Yo platico lo que sea, güey. Oye, pero entonces, tienes una relación con Oshlak, pero... Vos? perdón, con, con Dross, de, de amistad o al chile así como que de, me da tan miedo escribirle, no, no, sí, sí, de amistad o sea, sí, de fuera de la cámara ¿Y ¿qué mm. pedo que estás haciendo? Mm. no, aquí cagando no. no le escribo muy seguido, eh, pero sí, fíjate que un día Dross tuvo un problema ha, ha tenido muchos problemas eh, con mucha gente en Gracias internet a la un día tuvo un problema tan fuerte que sintió miedo, sintió algo y me escribió, me dijo, Oxlack, te voy a pasar estas fotos, te voy a pasar esta información, este, este soy yo, esta es mi familia, esto es lo que yo hago, guárdalo. Güey. Por si algo le a pasar. Quiero que, este, que tú lo tengas, por si algo me llega a pasar. Y sigo teniendo ese, esos archivos, este nunca los he presentado güey. Me, me mandó fotos de su familia, su mamá, de su hermana. O sea, lo hizo como... Quería que tú presentaras la historia en dado caso que le llegase a pasar algo. Si le hubiera llegado a pasar algo, que alguien supiera quién era él. Y quién era su familia. Y que no tenía nada que ver con cosas que él lo... A ver... Eso, estás tomando... Graba esto. Entonces, <risa> entonces sí. ¿tiene una vida alterna este vato o algo así? ¿Qué? Eh, así no me no tu... alterna. Oh, no. no alterna, más bien... Él no expone su vida. Sí, es como que... De hecho, se sabe muy poco de lo que... Muy, es. Poco, sí, es muy poco, muy poco. Es lo que es? digo, no tiene... No se sabe de amigos, no se sabe de novias, no se sabe de nada. Mira. Pero acabas de confesar, señores, acaba de torcer Oshlak, que está casado, Ay. que tiene hijos y qué más. <risa> <risa> eso dijiste. Lo que, eso, eso es lo que me gusta en la <risa> de la web. De su familia, de su familia. No, no entonces... Él suena de la verdad. Pero te confió a ti esto. Te dijo, Oshlak, sí. yo quiero que... A mí, me pareció, el a mí me pareció muy extraño güey, que él me, me diera eso, que me diera esos archivos y los tengo todavía en, en un disco duro de, de información y nunca los he dado a conocer porque, pues afortunadamente no le pasó nada. Qué chingón y la neta tiene buen contenido. Yo no soy fan de, de, de, de, Dross, ¿De Dross a Chile. No me, no me agrada, y lo digo, no, no está de mal, pero no me agrada mucho como, como narra. Uh -huh. Hay narradores que me atrapan, ya sabes, cada vez que me mama agrada. ¿Quién le mama? Renevaldo. Oh, no no mames. <risas> me de atrapas Y No mames. Tú eres amigo no. de DKB igual, ¿verdad? No, tampoco, no, no. De ¿Te cae bien Renevaldo? Me cae re bien, sí. René <risa> valdo, no te cae bien a ti. No, no es sí, cierto, no lo conozco. <risa> no, no, Es una ley. Renevaldo atrapado en el tiempo cada vez que lo escucho güey me wish. Wey, no, wey, me hago punto. Sí, es, es me me me mamo mucho su voz. Uh -huh. Pero bueno, entonces Dross, te confía este pedo y, y acepta salir contigo en un en vivo que no fue en vivo, gente, nos engañaron. Sí, sí, no, no, no, fue una entrevista que hicimos y grabamos. Es que lo hiciste bien, o sea, no sé cómo explicarte. Yo lo, yo lo veía como, como. Sí, güey, porque yo le dije, oye, ok, no vamos, no vamos a hacer en vivo pero voy a manejarlo como si fuera en vivo. Entonces, y la gente pregunta este pedo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo le decía... Eh, esa, y, y eran preguntas que yo tenía para él. ¿Tú ya, tú ya, ya tenías el mente Todo, un, un, todo, güey. Oye, un, sí un, quiero re bien, ¡Un, un yo, caso la Yo moro? estaba no, según en la el en vivo ese, morir, y sí. decías como que, ah, mira, pregúntame aquí, que si la gente de Colombia, no sé qué... Oye, ¿si ¿sí le hiciste? A chile, sí, sí, sí. a mí o me sí, engañó. Como pendejo buscando. <risa> a mí Ay, no engañó. mames, nadie Siempre está diciendo eso. eso sí, sí. A mí me engañó el cabrón. Bueno, pero bueno, ya, ya escuchado esta bueno. parte. Ahora, le, este, este mundo de YouTube se envuelve mucho por la envidia. Hay mucha envidia entre, entre propios güey, colegas. Güey, no solamente en YouTube, en, toda, en todo lo que tú hagas hay envidia. Sí, pero digamos que aquí eh, lo haces público, y según la novela, la gente está interesada en qué va a acabar este chisme, eh, es, es muy... Pero, bueno, en todo el mundo hay envidia, tienes toda la razón. ¿no? En, to en todas las situaciones. Pero no de esto, ¿tú te has peleado con alguien, tú, por, por este tema de las envidias? Yo creo que sí he sido envidioso, yo debo decir y debo de ser honesto, yo creo que sí he sido envidioso. ¿A quién has, a quién, a quién has envidiado? Yo creo que a toda la gente que, que, que está triunfando, toda la gente que tiene buenas reproducciones, que la gente la, lo quiere, yo creo que sí los envidio. Me estoy sintiendo atacado. <risa> Agárrame. O sea, sí, sí, sí te da ese... Sí, yo ayer lo hablaba con el brujo mayor. A la verga. E hice una transmisión con él. Y hablábamos de la envidia, que por, por la envidia a él le piden los trabajos de brujería hasta matar a personas. O sea, de la verga eso. Entonces, eh... Yo soy muy honesto, si sí he sentido la envidia, si sí he sido envidioso. Y creo que esa madre no se me va a quitar. Y yo le dije... ¿Tienes otra chema? ahí, güey? Ya, madre. No, soy un puto envidioso. A la virgen. Y, y la verdad le dije, oye, güey, pero es que eso no se puede solucionar. Y dijo, no, güey, ya, ya eres envidioso, eres pinche envidioso. Güey. O sea, ya, ya es tu güey. O sea, si ya, güey, sabes, güey si neta. Que es una enfermedad este pedo, ¿no? Y es feo, porque eso tiene que ver con tu inseguridad, con lo que tú hagas, Ajá. con lo que proyectes, con lo que realices y demás. Ajá. Entonces, la envidia viene a, a, a través de hasta donde tú llegas. Si, si, si alguien más está llegando más que tú, ahí viene la envidia, güey. Y hablando de esto, ¿por qué no te llevas con Mystery World? Yo tengo una versión, va, Pero quiero que tú te defiendas. Yo sí, yo sí me llevo... Bueno, yo no me llevo con Mystery World, pero yo no tengo nada con él. Siempre lo he dicho. Eh, a mí el chico me cae muy bien. Siento que tiene una muy buena energía La, la chica me cae muy bien también su, su proyecto y sus videos Los han hecho espectacularmente Creo que les ha funcionado todo Él es el como que me tiene una, una mala fe, pero no sé por qué Pero yo a, a él yo, yo le doy todos los méritos O sea, tú no tienes nada en contra de Capi No, no, no, el Capi es una chingonería Él hizo sus cosas En Creepypastas En Facebook y después en Youtube y después, como Mystery World, siempre lo ha hecho muy bien. Y con su chica, genial. Yo, yo no tengo nada que decir en contra de ellos. Es que, bueno, te lo voy a decir porque este ¿Sí? lo ve el Cuba a la vez. <risa> Cuando me pediste el teléfono el Capi. Uh -huh. Yo te le, pedí el teléfono al Capi. Sí, me dice, oye, tienes el contacto de... de no de, mami, te lo pedí. Sí, estás muy pedo, ¿qué? <risa> no, sí. es que a mí se me, me olvidó. Sí, me dijo, oye, ¿tienes manera de contactarme al Capi? Y, te, y dije, sí, déjame, le pregunto. Pues ya sabes cómo es este mundo de que no, no, no se puede pasar los contactos. ¿no? Uh -huh. Por paro, sí, así, ¿sí? Y yo le dije al Capi, oye, este... Me está diciendo... Eh, lo que si le puedo pasar el teléfono, es algún un problema. Mándalo a la verga, me puso. No mames, ¿Qué? Eso, Pinche güey. Capi, güey, no seas culero. ¿Pero vos te lo contó la historia? ¿no? ¿Ah, sí? No, no ah, mía, Mándalo a la ¿Ya verga. ¿Ya te contó? Sí. Ya te contó, sí. No mames. Ay, Pinche Capi, feo. no seas culero, güey. Yo no te tengo mala fe, güey. A mí me. No, no, no voy a decir por qué, porque son razones del de, de sí, Capi. Sí, sí. Aquí se va a quedar uh -huh. esta parte. Ay, qué. Pero sí te tiene. Coraje, güey. ¿Tiene, tiene un coraje conmigo, pero no entiendo por qué. Yo, la neta, del Capi, creo que he expresado puras cosas buenas. No tengo nada que decir de ese güey, es bien chido. Creo que como persona. Me están mandando capi. Creo que, que, para creo para que para como todo. persona es muy buena onda y creo como creador de contenido también lo ha hecho muy bien. La neta yo no tengo nada que decir del capi malo. No. Y al chile, te lo digo, así como los ves, así de energéticos son. O sea esa esa vibra que, que traspasan las cámaras. Yo creo que son muy buena onda eh, son muy buena onda. Yo los conocí, yo yo los invité a Guanajuato a. a... Por eso es el problema. Ajá. Por ese es el problema. Sí sí. Yo creo que ya lo ya lo escuché y todo eso. Uh -huh. Que porque dijo que quería ponerlos en contra de Dross y no sé qué pedo. Dross es mi amigo. No mames Lo que yo les eh, yo les invité a él a Julián Caballero a um, Proyecto Paranormal a César Buenrostro fue, y al Capi, fue de, hagamos fuerza, hagamos, hagamos este, una colaboración juntos y, y hagamos el, la contraparte de Dross. O sea, Dross ya es Dross, güey. Sí. Y tú sabes que cuando le haces competencia a alguien, pues también tienes todo el beneficio, güey. Como Televisa y TV Azteca, güey. Uh -huh. que, güey, solo no vamos a poder contra Dross. Si nos juntamos, podemos hacer... Que podamos hacer la contraparte Y poder... Ser eh... el TV Azteca de México Exacto, güey Claro, porque si somos solos Vagamos, güey Si somos juntos Tenemos fuerza No, y terminaron siendo Canal 13 de Morelia, güey Una madre de eso. ¿sabes? <risa> <risa> sí, con el Canal 13 de y, y, y, no. y al Capi, la neta Porque le iba muy bien, la verdad Creo que no quiso No le gustó Y, y lo tomó a mal, güey Es que de hecho Él no hace colaboraciones Al Chile te lo digo o sea, Es que... Capi no tiene su forma de trabajar. Fui el primero en salir en un video con él. Ajá. Me siento orgulloso por esto. Sí, sí, sí, damos. 10 segundos, 10 segundos, pero. Sí, pero es sal, es, Ese mecanismo me, me interesa cómo lo abre. ¿Ese en serio? No. <ríe> ¿Quién me lo abre? Bala, Bala tiene. tiene ¿Qué? Acabo de. Ay, Bala, ¿con qué lo abriste, güey? ¿Con tu diente? ¿Con qué lo abriste? No mames, está bien idiota este vato. <risa> entonces, ¿tú pedos con el Capi? Yo no tengo pedos con el Capi. No, no. A mí me cae muy bien. ¿Te su... gustaría colaborar con él? Eh, no creo ahora, porque sé que como que no me tiene buena fe. Entonces, uh -huh. no. Eh, si me tiene mala fe, pues ni modo ahí que se quede. Pero yo, para él, no, no tengo nada. No lo acaban de escuchar ustedes, gente. No, yo lo estoy diciendo. En exclusiva en este canal, B el lado del Cubo. Yo le dije y le sugerí. Saldrías con el capi y dijo básicamente no me caga la verga el chaparro que se cree muy, <risa> muy, mamado, muy mamado que chinga su madre cada vez que respire no es con él quiera así que señores este y muchas cosas más en el lado del cubo cosas que se tenían que se decir y puta madre se dijeron gracias por esa exclusiva Oshlak. Eso es lo que me gusta que, o sea, que te expreses. no libre. la verdad si, si me tienes aquí en el pinche copiloto en la puerta de copiloto Ajá. y me preguntas cualquier cosa yo te voy a responder confiesa toda la verdad. es que con el, este no sé por qué la siento el copiloto hace que uno boquee verdad no no yo soy bien o yo sí digo todo Cuéntala todo. a mí la, todo, la neta todo. a mí me preguntan cosas y yo sí respondo no pasa nada. ahora ahí te va Ay, ya <ríe> <de> madre <ríe> ¿Tú? Ya va hoy en día hoy en día Oshla Castro ¿Se siente una estrella en No, jamás. Ni, ni cuando estaba en mis mejores momentos me he sentido una estrella. Yo creo que me falta mucho trabajar. Yo me fijo mucho en los maestros que tuve, por decirlos así. Y creo que me falta mucho para poder llegar a ser como ellos. Entonces, nunca me he sentido una estrella. Nunca. Jamás. Yo tengo un mensaje. Yo tengo un mensaje. Uh -huh. Donde te mando, me entero que vas a Mérida. Y yo emocionado, wey. ya sabes, Fanny, Fanny, la verdad. Uh -huh. Recuerdo todavía cómo fue que te conocí, cómo supe que estabas en Mérida. Haces un video en Facebook, estabas deprimido, recuerdo muy bien ese video, estabas en tu cama, eh, un boxer negro, si no me equivoco. No, güey. no sé, güey, no, no sé, güey. Se te llama <risa> Boxer negro, no. Todavía no, no, no, todavía bien. Entonces me dicen, hey, invita a Oxlack, Oxlack está en Mérida. Hermano, lo primero que hice fue Facebook. Porque yo no, yo no soy de usar Instagram. Te mando mensajes a Facebook y me contesta uno de tus moderadores. Sí, sí, sí. sí sí Mi manager, ajá. creo. Soy el, hola, soy el manager de, de... Cuando me dijeron manager, quiero confesar, uh -huh. me sentí que dije, ay, no mames, ya valió verga, una superestrella. No voy a alcanzar jamás a contactar a Oshla uh -huh. Me entero que iba a ir a la, clín, a la sí, clínica sí. de Mérida. ajá uh -huh. Y me quedé velando, güey. Velando como fan, estacionado no en la casa de Jorge Moreno. Yo estaba paz y paz a ver en qué momento se bajaba Boschilac. Porque yo lo quería conocer, a Chile te quería conocer. Uh -huh. Me encanté, güey, de, de esperarte, me fui y me, y me entero que fuiste con Jorge Moreno. Uh -huh. Y a través de Jorge Moreno fue que pude platicar contigo. Sí, sí, sí. Porque wey, Jorge Moreno me decía. Lo estoy llevando a comer a no sé de dónde al lado. Y dije, oye, por nada más dime cuándo va a estar en el, en el museo. Y fue que te conocí en el museo sí. y me tomé una foto contigo. Sí, mira, Tal vez no, eso no te mira mamones, mamones mía no ha sido, pero creo que cuando... Güey, a ti yo creo que te ha pasado, Nunca, güey. Yo te juro, yo soy humilde, hermano. Gracias, mamón. Todos los días me levanto con los, con los de la calle y aquí como. Wey, Ay, esto. cálmate, güey. Ayer fuimos a tres wey, minutos, la, ¿no? la, la, la gente te, llegué te, te llegué trata muy me bien. Me bien wey. Cálmate, güey. De, calaza, wey. Ahí, de, de wey. hecho, tengo un negrito allá en mi casa. <ríe> altura, ya, no sé qué tiene que ver con los negritos. Güey, la wey. gente te trata muy bien y te protege y te cuida, güey. Yo creo que te pasa, güey. No te hagas a la mamada, güey. ¿Al chile? No. Espérame. Al chile, no, te lo juro. Y es más, con tan así te lo digo que, mi, que la gente tiene mi teléfono. Que no les contesto, es otro pedo, güey. Pero tienen. Y, y sí me pasa que. que no leo? Y, y ah, creo que te ha pasado a ti. Eres el mejor del mundo mundial, te adoro. Estás muy guapo, gracias por. O sea, cosas así. No, yo, yo soy guapo desde los mil suscriptores, siempre lo he dicho. <risa> A mí me pasó igual, a mí sí, como, a huevo, no, como yo los soy, 80 mil Soy guapo desde los 100 mil suscriptores yo empecé a ser muy guapo güey. Pero por qué pasa eso No sé, güey pero es muy guapo güey. Ahora me siento más guapo todavía <risa> ¿eh? Pero déjate, esos mensajes, no es que sea culero, sino que mmm, Ya sabes, como que no es algo que me llame la atención Me llama la atención de, oye, fíjate que ahí este caso, lo acaba de ver este, en mi casa se aparece un guajolote que anoche se convierte en un brujo, por decirte algo, eso sí me interesa. <risa> un guajolote. Sí, y pasa, te lo juro que se pasa. Sí, no, yo sí. sé que sí pasa, pasa muy sí. seguido. Sí, Ahí en sí, es no la... pasa. Pero bueno, entonces, pero yo real, qué mamones, no, espérate, yo el chile... Tú sí eres medio mamón, A ver, espérame, estamos desmintiendo hoy. Ya. Sí, no, no, no, tía, huevo, huevo, Melisa, bien. <risa> a ver, pero, ya dijo, a ver, ¿en qué es mamón? Tú sí eres medio mamón. ¿En qué te mamón? No, estoy jugando. no, tíralo no. Ya boqueó, ¿eh? ya boqueó, gente, Tíralo, a ver qué. No, no eres mamón. ¿Sí ¿Eres mamón? ¿Sí es mamón? Ah, la neta, sí, sí es mamón. No, la verdad no. No, es que el Ay, chile Ay, pinche No, te lo juro, viejo. No me siento él mamesó, güey, vine a la Ciudad de México, en que estoy ahorita acá, hice una reunión, pensé que iba a tener 10 personas. Güey, yo vi, yo vi la reunión, eh, te fue muy bien. Digo, no tuve, no como el capi que llenó puta el, ¿cómo se llama? El Chapultepec. Y tuve que ir yo a parar el pedo a Chapultepec. Ah, no mames. Él pagó las consecuencias. Sí, tuve que hablar con el ¿Por qué andabas con el capi? No, yo ni había visto la reunión, sino que me habló el capi y me dije, o sea, ¿tú por qué te llevas con el capi? Él fue a... Ah, porque. Yo, yo soy un chofer de todo el mundo. Todo, el día que vengas a, aquí a México. Bueno, oh, dame tu teléfono. <risa> <risa> y.. y... Y fui y hablé con el director ahí, con, con un abogado. Tuvo que acabar el pedo él, de que armó un capi ya, güey, porque... Sí, pero pues salió del control Porque, todo. no, güey, es que el capi tiene mucha gente, güey. Más de 3,000 personas fueron, güey. No, o sea, es... 2,500. 2,500 personas a ver al capi. Sí, ya no te voy a contar mi historia, mejor refiero. capi, no, mames Sí voy a contar mi historia de como 60 personas que fueron. <risa> <risa> eh, <me acabo risa> 2,500, <risa> no mames. ¿Meta? Ni lo que tengo ni ah, en vivos güey. Te digo, la neta he mandado, porque la gente, la gente me pregunta, o sea, en los eventos, ese, otros compañeros que tenga, sí tal, tal, tal, tal, tal, no queremos al Capi, pues sí, güey, pero les van a cobrar como 200 mil bolas, El qué? Capi no, el Capi no cobra 300, ¿no? No es cierto, el Capi no, bueno, es que wey, al el, Chile. El Capi les ha cobrado sí, más, cobra de 100, 000, más de 100 mil, más de 100 mil, sí. Yo sé que cobra bien el Capi, e inclusive cuando trabaja con el gobierno, en él hace unos cobros por ahí menos turbios, pero, pero, al sí, chile, sí, a sí. nosotros, no, te juro que la amistad es... Es, es como Dros, es lo que te digo, o sea, si te cae bien, pues va, lo hacemos de, de amistad y está chido. Y es que ahí está, está chido, entonces, tú no eres mamón. Pues no mames. Mañana no. en exclusiva, señores, bala oficial y Oshla explorando, ¿qué quieres explorar mañana, bala? Un pinche lugar donde haya policías afuera para que no haya pedo, porque me, me recaga güey, wey que estés adentro y que no mames la policía ya llegó güey unos pinches vagos llegaron, me caga, o sea no, a mí no me dan miedo los lugares abandonados, me caga la gente que está ahí de pinche homeless, ¿De sí se llama así, sí, son hombres, son hombres, son hombres. pinches homeless no mamen. Esas sí salen culeros. Pues sí, güey. Pues pueden. claro, a la gente que está viva, eso es lo que me caga, güey. En las exploraciones paranormales. En la locación de ayer culeros, no, güey. Sería joder, no, wey. Pero bueno, entonces, tú no te fijas en los números de las personas para hacer una colaboración al Chile, güey. No mames, no, güey. Yo te respeto un chingo, por ejemplo. Me no acabo de decir inferior. ¿no? ¿Vale? <risa> <risa> no sé cuántos números tengas, güey. Yo te respeto un chingo, güey. Efecto para este tema. No, es no, no, no. Para, sí, nadie, sí, güey. De... para nadie, Para eh, nadie. Los... Tristan, no sé. Ahora fui a hacer el podcast con Tristan. No sé cuántos números tenga. Pero yo creo que si tiene un chingo, tiene como dos millones, yo Tristan. Sí, y es de los es de la nueva cepa del COVID, Es de la, sepa, nueva, COVID, no, wey, es la séptima. No, güey, yo no, no me porto mal con nadie, güey. A mí nada más denme chelas y yo llego, güey. Oye, sí. pero con alguien que sí digas, verga, no colaboraría jamás, güey. Al chile, o sea. Con este vato, me cae de la verga. O sea, no. Ni la entrevista. No, no, no. ni chingas su madre cada vez que respira, aparte de mafian. Aparte de Mafian, yo creo que el pendejo de Matt Hunter, güey. Ese vato sí no lo conozco, güey. Exacto, güey. Es un pendejo, nadie lo conoce, güey. ¿Con el... No lo vayan a buscar, bebe, gente. Bebe. Eso. Dejémoslo en la incógnita, no lo vayan a buscar, <risa> déjenlo así. Pero con Mafián TV, tocamos este tema, Mafián TV, a huevo que te ayudó esa madre, güey. O sea, la polémica vende. Yo no la busqué, güey. No, no, se dio. O sea, sí, sí, uh -huh, sé sí, cómo uh -huh. estuvo, se dio y ahí quería tirar <risa> réplica. Sí, sí. Este güey se, se siente muy, este. Muy, uh, no, no es policía. ¿verdad? No. Es un taxi. Ah, este. Mafia te ve, se vende como. Güey, este güey está enfermo. Está enfermo completamente. Güey, Güey, tú dile chinga a tu madre y, y se va a ir contra ti. Es tío. como un PAPS, este vato. Güey. ¿Qué es PAPS? Um, ¿Qué pasó, güey? Pondejo, güey! ¡Uh! Se crece, güey. No, pero es un pendejo, güey. Idiota, güey. Pero se ve que sí. Yo lo veo medio PAPS, medio. Nos, o sea, ¿tú, tú me consideras de así de a mí? No, a ti no. Un wannabe, no, no, no. dices. Sí, es wannabe, es wannabe. Es wannabe, wanna Full. Full, full wannabe. Tiene una, una vibra, yo creo que es la misma vibra que yo tengo, va ¿eh? no. Él tiene una vibra muy cagante, pedante, muy... Ese güey sí se cree que es el mejor del mundo, güey. Sí sí, ¿Él sí se lo cree? él sí se lo cree, güey. Y, y eso que ni lo, la, gente, la gente no se lo dice, güey. Él solito se lo él dice. él vive eso en qué? otra realidad, siento yo. sí güey que realmente volvió a restrugir de las cenizas por el caso de Evaney. De hecho, eh. no, de hecho creció por el caso de Evaney, güey. Pero ahorita ya se, se apagó, güey. O sea, el caso de Evaney es lo que le daba a este güey. Pero bueno. Ya, ya vamos a empezar a ya chingar. Va, ya vamos a empezar. Ah, a, que la chingada. O, o vamos sea, al baño primero, güey. O sea, y sí. ahorita empezamos a chingar. ¿Quieres sí, ir ¿quieres al baño? Sí, sí, sí. sí, ¿Lo, sí ¿lo, güey, puede, lo, lo, ¿Lo puedes puede llevar, Bala? Eso, ¿qué? Vamos, Bala. Aquí en recepción. resolución. güey. Mientras vamos a planear el... el... ¿Por qué este güey ya va a empezar con cosas turbias y... No, aquí abajo, sí, pero... 1514. 1514. Sí, ya dijimos acá el, el número, <ríe> sí. Hola. Hola, Marisa, ¿cómo estás? Bien, me siento muy bien, muy en, en la soledad. ¿Es tu primera vez conociendo a Oshlack? Sí. ¿En persona? Bueno, en persona, pues. Ajá. ¿En persona es tu primera vez? Sí. ¿Qué sientes al conocerlo hacia el Chile? Pues es que yo siento que uh, no hace ninguna diferencia. Lo conozco desde hace como 3, 4 años. Trabajando constantemente con él. Hablando con él. Por teléfono, por mensajes. Trabajando con él. Haciendo videos juntos. Planeando cosas juntos. Entonces no es como... Uh, es como si ya lo conociera de siempre, ¿sabes? O sea, ¿sientes que no cambió nada verlo de frente? No. Es o sea, como es, si... Es que ajá. Sí. Pero... Yo a, a, quiero decirles eh, que es una de las pocas personas que literalmente hoy está haciendo Oshla. Nada más que con Chevas, ¿no? Es el Oshla me representa, ese. Sí, yo creo que no hay que darle más. O sea, ya ya la tercera es mucho, ¿no? Pues, pues la neta sí, la neta sí. Pero entonces, ¿te lo imaginas más chaparro, más, más bajo? No, es que te digo que... Um, es como si siempre lo hubiera visto antes, ¿sabes? O uh -huh. sea, <risa> es como que... No sé, no sé cómo explicarlo. Preguntas si se ve igual en persona que en videos. Exactamente igual. La misma cosa. I igual. ¿Qué pasó? Está como de tu tamaño, ¿no? Oh, ¿Está mi tamaño? Pues sí, están como del, del mismo vuelo. Gracias, Maricarme. Me voy a quedar yo aquí con el changarro. Maricarme. Ahorita me voy a pelear con estos lados. No te dejaron quitado? entrar. Que me zapatos? Que no, que porque soy prieto, güey. Ah, no. Es que, que ah, necesita, no te lo que va necesita un güero, güey. Sí, que, sí. que vaya, güey. Sí. sí, por negro, güey, ya le diría. Ah, pues fíjate es las cosas Ay, malas, güey, de un prieto, güey. Yo le voy a meter un putazo. Anda muy duro el hate, dice. ¿En serio? Yo no he no visto sé. nada. ¿Hay hate? No, yo no he visto. ¡Déjelos! Déjenos. Mira, el hate de su casa no le hacen caso. ¿Y usted le va a hacer caso aquí? ¡Déjenos la verga! No, sí, chiquitando. <risa> ¡Hola, Gaby! ¿Cómo estás? Te... Manténgame el, el changarro, por favor. Pues bueno, gente, buenas noches. Yo soy Melisa E. Mucho gusto. Me, pueden... Me voy a dar una publicidad pequeña. Me pueden seguir en todas mis redes sociales, como Melisa con Y eh, Y pues ya. la ven! Eww. Ven aquí, ayúdame a entretener a la gente. <risa> Hola bebé, ¡Ole! les presento a Bala Oigan, está muy chingón el chisme, si no Pero sí. saben que este carro apesta cigarro, Lo tendrían que decir Pero, cosa seria, cosa seria, no hay rincón de este carro que no huela a cigarro O sea, parece sí, yo... como que s -s -s, pasas un cigarro así por todo tu carro así. Y eso que no fuma. fumar, oh, por cierto, voy a aprovechar que este ¿sí? ¿Se ¿Se No, Bala, no fumé ¿Por qué? ¿No Yo... has intentado probar la cosa esa que trae este niño? No. ¿No? Yo soy firme en mis convicciones. ¿Cuántos sí. años tienes fumando? Desde los... 13 años. ¿13 años? O sea, Fu fumaba alitas, eso sin filtro. ¿Cuáles son esos? Cigarros que no tenían filtro. No. Un papel, un papel arroz. No, ¿tú no te acuerdas que afuera de las primarias vendían como unos dulces, que ahora que lo pienso está re mal eso? Que era como una cajetilla de cigarros, oh, sí. y eran dulces, o sea, pero tú los sacabas si eras un niño, y era como que estabas fumando, pero eran dulces, suena. qué raro, ¿no? ¿Qué pero, pero, digo, se hacía, se hacía, pero yo creo que no había malicia, ¿no? Pues no, pero está como... Ahorita vendeles eso a unos niños ahorita y... No, pues, eran las épocas donde vendían pollitos de colores, afuera de los ah. primarios. ¿Te tocó eso también? Ey, tú, eh, Ventura, no te he visto en mi canal, culo. Israel es medio selectivo, voy a decirlo. Selectivo, por no decir otra cosa. ¿Tú, ¿tú por qué crees que es selectivo? A mí creo que me odian, a mí me hateaban en el canal de Ox. ¿Ah, sí, güey? Sí. ¿Ve, <risa> sí. Israel neta? Uh -huh. Nada más yo, quiere, yo nada no... quiere a Ox y a, a Daniel como que a poquillo. Hombre... ¿Qué por ahí? Sí, sí, sí. Tú ves las donaciones, ve cuánto le dona a Ox y cuánto le dona a Daniel ¿Qué hay, Meli? ¿Qué hay, Oli? No los alcanzo a leer, los otros... Maricarmen, Melisa, dice, cuando puedas lees mi WhatsApp, necesito sí, tu opinión. Sí, sí, Maricarmen. Gracias, Maricarmen. De hecho, Mari ma mañana, mañana temprano, bueno, no sé qué hora que ahora, pero mañana lo leo. Ceci sí, Celaya, ¿o qué Caro Celaya. Pero Hola, Caro. Soy... No, es que no alcanzo de, a leer. De, to de todas formas, a la hora que se termine, ustedes tienen que salir así a toda hora de aquí, ¿no? Como a las 12 creo. No, si no vamos a salir ni nada. ¿Tú te vas a quedar aquí o te vas no, a ir? No, yo no traigo la ropa tranquila con mis cosas. Y allá donde tú vives está lejos de la salida de aquí? O sea, del de camino que tenemos que agarrar. No hombre, está más cerca que usted, que ustedes. Ay, pues porque no te quedas y mañana antes de irnos pasamos por tus cosas. Yo digo verdad, porque. ¿A cuánto tiempo estás de aquí? ¿De aquí tú? Ah no, ahorita, ahorita, ahorita es muy rapidísimo. ¿Por qué no hay carros? Sí, no hay nada de carros. Pues bueno, sí, ahí no tienes hay... como quiera la invitación abierta. Sí. <ríe> y hey, cosas que. Ey, ¿qué, qué pasó, Galgo? Oye Galgo, ¿no que ibas a venir, güey? Se se está peleando ese sí, güey con el, con el güey ese más allá. ¿En serio? Sí, ver, porque es, es bien mamón el güey ese. Pero. Uh, en los días anteriores no les habían dicho nada, ¿no? Ana Rodríguez, saludos... Eh... No, saludos, Oliver, a Pared Gomper. Gracias, eh, Ana Rodríguez, muchísimas gracias. Meli, qué hora haces tus transmisiones? A las 10 de la noche, solo que hoy no tuve tiempo, entonces, cuando me pasa así, al día siguiente hago dos horas, dos horas y media por ahí. Entonces mañana van a tocar dos horas. 1990, época chida. Los noventas, excelente no, epa, ep, ep, época ap, ap, ap. Llegué una hora, mira, a las 3 de a la ver, mañana yo ya ¿Cuántos no años hablar. tenías en, en, en los noventas, no manches, Meli? Yo tenía este? en el noventa y nueve ¿Tú cuántos tenía, años tienes ahorita? Tengo treinta y nueve en, ¿En serio? Y en el noventa y nueve tenía yo quince años ¿Quince años en el noventa y nueve? Yo nunca he revelado mi edad aquí públicamente Israel, no me caes mal, Melisa, solo que tú me bloqueas el canal de Oxlack. Ah, entonces tú eres de los que me estaban molestando, por no decir CLP, ¿se entendió? Pero, pero dile, te desbloqueo con un rojo. Pero, pues fuiste desbloqueado, no. Pero algo me tuviste que haber dicho, porque fue un día, fue un día que me agarraron a mí. En un momento como de... como el de Britney Spears, ¿te acuerdas cuando se rapó? Hace oh, <ríe> cuenta yo estaba en un momento así, y bloqueé como a 30 personas, pero se lo merecían, la net, todos. ¿Sí? Pero <ríe> antes de eso Israel, tú me hateabas, jamás lo olvidaré, que yo decía, ¿por qué Israel me hatea? A ver, en el, el, 98, el 98 será... No, es que yo no lo, si en el 99 tenía 15. En el 99 tenías 15, ¿por qué empezaste a fumar a los 13? Um, o sea, eras muy pequeño ¿No se dieron cuenta tus papás? Yo creo, que, yo creo que Para vicios y todo ese tipo de cosas No hay edad, ¿no? Pues no, pero ¿cómo, cómo te acercaste a Pero mira, a es, es que es mejor es mejor ese, ese vicio, que yo hubiese tenido ese vicio sí. A que, a, por ejemplo, ahorita Ya los morrillos de ahorita Ya, ya, ya se andan empastillando Eso sí o sea, lo, ¿tu único vicio dirías antes que es el ibas cigarro? A, sí, antes ibas a las fiestas y el vicio nada más era el eh, cigarro y fumar. Ahorita vas a, la fie, a las fiestas, sigue siendo el alcohol, pero ahora ya no, ya, aparte del cigarro, ya son otras cosas como, como las pastillas, eh, drogas y ese tipo de cosas. Pero es que dicen también que todo en exceso es malo, absolutamente todo, incluso el agua, la comida, todo en exceso es malo. Ah, entonces cada quien, lo que yo digo siempre, cada quien se mata con lo que quiere. Unos con cigarro, unos con alcohol, unos con pues, las drogas Usted más Usted es igual fuertes. que mi marido fumador. ¡Qué feo! Yo no podría casarme con un fumador. No. ¿Qué pasó? ¿Qué te ¡Vamos! Qué